1.500, a lo mejor no genera 2.000, que sería aquí, pero si yo voy a pagar 1.000 y me va a generar un incremento en mis ingresos de 1.500, voy a tener ahí un beneficio de 500. Por consiguiente, no eh, será la respuesta necesariamente ni el óptimo técnico ni el máximo técnico, sino, por lo general, un, al, una cantidad comprendida entre ambos. Comprendida,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 Esa será la forma en que tendrán los costes totales. Bien, podemos estar igualmente interesados en conocer, como vimos, los, el producto marginal, el factor de producto total y el producto medio, el factor de producto total. Pues podemos estar interesados en conocer cómo serán los costes totales medios, los costes variables medios y los costes fijos medios. ¿Qué son, por ejemplo, los costes fijos medios?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 1000 entre 2, 500. Si produjo 3 unidades, 233. Si produjo 4 unidades, 250. Si produjo 5 unidades, 200. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que los costes fijos medios serán decrecientes y serán asintóticos con el eje de cisas No llegarán nunca a cortar el eje de cisas En el infinito llegaría a tocar el eje de acisas. ¿Verdad? Los costes fijos medios. En la forma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 hemos visto la empresa desde ambas ópticas.